Con pitruenos, con pitruenas, bienvenidos un día más a Rompiendo Pokémon Let's Go Y en el día anterior lo que hicimos fue probar a introducir nuevos Pokémon, Pokémon de otras generaciones en los juegos de Pokémon Let's Go Y si no lo has visto te lo dejo por aquí en una esquinita para que vayas a verlo porque la verdad es que fue más que interesante Y hoy chicos, hoy lo que vamos a hacer es probar qué ocurre cuando introducimos objetos, en particular Pokéballs, que no existen en el juego de Pokémon Let's Go. Como muchos sabéis, Pokémon Let's Go tiene muchas carencias respecto a los juegos originales. Una de ellas es las Pokéballs. No tenemos ni la mitad de las Pokéballs, solamente hay seis tipos: la Pokeball, la Super Ball, la Ultra Ball, la Master Ball, la Honor Ball y también está eh, la Gloria Ball, que no se puede conseguir de forma normal. Ya sabéis que la Gloria Ball es la que utilizan para Pokémon de evento. Entonces, esas son las únicas seis Pokéballs que existen dentro del juego. ¿Y dónde está la Veloz Ball? ¿Dónde está la Ocaso Ball para las cuevas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Que yo las vea. Vamos a introducir algunas de estas Pokéball prohibidas en el juego y veremos cómo reacciona. Vale, chicos, primer fail del vídeo. Acabo de comprobar que el editor de partidas guardadas, es decir, el PK Hex, no te permite meter objetos. No reconocidos por Pokémon Let's Go en la bolsa directamente Así que vamos a tener que hacerlo de una manera un poco diferente Vamos a utilizar PKNX para modificar el objeto que te entrega un entrenador después de haberle vencido Eso sí que lo podemos hacer, PKNX te lo permite Así que vamos a ver qué ocurre si un entrenador al que vencemos en combate Nos entrega alguno de estos objetos perdidos, no, perdidos, prohibidos Cambiemos unos cuantos y vamos a comprobarlo pues ya estamos aquí enfrente de este pescador para comprobar qué ocurre cuando nos entregue unas Safari Balls. He cambiado eh, las Pokéballs que nos entregaba inicialmente por unas Safari Balls. Eh, le he quitado también los, los Pokémon randomizados, he quitado todo lo de la serie para que no me spoilee nada de la serie. Y vamos a ver qué ocurre si le vencemos. Vamos a ello. A ver, hola señor pescador ¿Vas a casa de Bill? Pues luchemos primero Venga, vamos a ver qué tienes compañero Espero que sea fácil, seguramente eh, Lo cortaré esta parte porque no, no No tiene interés científico para el vídeo, ¿vale? Bien chicos, acabo de Derrotar a este pescador Y vamos a comprobar si nos da Estas Safari Balls Ahí está, 560 Poké Y tres Safari Balls Como veis, reconoce el objeto Reconoce el nombre del objeto, Safari Balls Y vamos a ver si aparecen en la bolsa o no aparecen, yo creo que no van a aparecer. Yo creo que eh, simplemente. En... O aparece un glitch. ¿Aparecerá un glitch? A ver, de momento no peta esto. ¿Por si captura? No, no hay ni glitch siquiera. No hay nada. No tenemos nada, ni Pokéball ni. Bueno, Pokéball claro, sí tenemos. Honor Ball, Super Ball. Pero no tenemos estas Safari Balls. Vale, vamos a hacer la prueba con alguna otra Pokéball. Pero primero vamos a comprobar, por si acasísimo. Por si acasísimo. Apareciesen a la hora de. Capturar un Pokémon, ya sabéis que aquí tenemos una, una hierba donde se puede capturar Vamos a ver qué ocurre si en efecto luchamos contra este Zubat A ver si aparece eh, como Pokémon usable, creo que el menú es el mismo Así que no creo que aparezca absolutamente nada, pero bueno, vamos a comprobarlo Bolsa, es lo mismo, es lo mismo, no tenemos absolutamente nada Así que escapamos y una pena, no... No ha servido de mucho estas comprobaciones, la verdad. Bueno compañeros, pues parece que nuestra prueba inicial ha sido un poco defectuosa, pero por lo menos sabemos que el juego reconoce el nombre de estos objetos a pesar de ni siquiera existir. Básicamente puede que por dentro sean una simple cadena de texto y ni siquiera funcione, eso es lo que ocurre. Pero al menos sabemos que algo reconoce, ¿de acuerdo? Algo hay ahí. Vamos a ver qué ocurre ahora si introducimos... Estas Pokéballs como si hubieran capturado ciertos Pokémon, ¿de acuerdo? Vamos a meter unos cuantos Pokémon, en este caso van a ser Mews, para ver si estos Mews, eh, simulando que hubieran sido capturados con Pokéballs inexistentes en este juego, a ver qué, qué, qué aparece en, en, en los datos de los Pokémon. Vamos a comprobarlo. Pues aquí estamos, chicos, enfrente de este pescador que ahora mismo iremos a luchar contra él. Pero primero vamos a comprobar estos Mews que acabamos de meter en el PC, a ver de. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? A ver si podemos ver algo A ver, Mews, hola, hola Pensaba que se había petado, pero no A ver, fijaos el equipo Semejante equipo de Muse que tenemos Fijaos, les he puesto el nombre de la Pokeball Que les he asignado a cada uno Y vamos a ver, están todos a nivel 1, pobrecitos A ver, ver datos Aquí le dice que Pokeball ha usado ¿no? Vale, sí, fijaos, está el simbolito Pokeball, voy hacia la derecha Super Superball, perfecto, todo correcto Ball. Ultraball, Enteball no aparece nada, aparece un interrogante. ¿What the fuck? Vale. Gloria Ball, esta sí que está en el juego porque es la de los eventos, ya lo sabemos. Buceo Ball. Buceo Ball sí que aparece, está el sprite a pesar de ni siquiera existir. O sea, teóricamente, eh, esta Pokéball no está programada, no se puede hacer buceo. Pero aún así sí que aparece, interesante, cuanto menos. Seguimos. En Sueño Ball, que esta no sé ni de qué es, pero la he visto y digo, bueno, pues, pues la meto también, claro que sí. Ocaso Ball sí que, sí que existe. Interesante también. Rapid Ball no. Amigo Ball tampoco. Sana ball, sí. <ríe> Esto es súper curioso. Peso Ball no. Vale. Nivel Ball tampoco. Amor Ball tampoco. Hay muchas que no existen. Cebo Ball tampoco. Lujo Ball sí que existe. Master Ball, vale, está obviamente Luna Ball, no Nido Ball, sí Maya Ball, también Honor Ball, también esta, Bueno, esta, esta ya existía, vale Veloz Ball La Veloz Ball, con lo que me gusta a mí esta Pokeball este, Captura la primera ha, func Funciona hasta con legendarios, es, es una maldita pasada Acopio Ball, bueno, no, no captura la primera siempre, vale No sé, a ver, quién, a ver quién piensa eso, no Tiene mucha más probabilidad de capturar en la primera tirada Acopio Ball, no, Safari Ball, tampoco está en el juego, pero sí que existe. El, existe el icono, ¿vale? O sea, no existe nada más, al menos de momento. Competiball, Ni Warry, de qué es esto. Turno Ball, Tío, las mejores Pokémon. Pokéball... Vale, ya hemos dado la vuelta. Tío, las mejores Pokémon sí que están en miniatura. Pero luego, obviamente, eh, no, no, no, no existen en el juego. Vale, vamos a ver qué ocurre si metemos a estos Pokémon en el equipo. Vamos a ir quitando a los nuestros, o sea, exactamente igual A ver, vamos a ver qué pasa con Pokéballs Que existen Turnoball existe, existe Competiball no existe Esta no existía, me parece La metemos aquí también Safari Ball también la vamos a meter, esta sí que existe A ver, ¿qué más? Ball, esta sí que existía, me parece Vamos a probar unas cuantas y ver qué ocurre Y ya está ¡Veloz Ball! A ver si al sacarlas aparecieran Porque ya sabéis que al sacar la, la Pokéball se ve en el, en el juego, pero no no, no... no sé si se aparecerán las Pokémon de verdad, si están diseñadas en 3D o no Vamos a comprobarlo luchando contra este pescador A ver, est estamos a nivel 1, ¿eh? O sea, este combate lo vamos a perder, sí o sí Es solo una mera... una mera pruebecilla A nivel 1 no tenemos mucho que hacer, desde luego Vamos allá contra este pescador Ya sabéis que he reseteado todo para no spoilearme nada de la serie Así que no os preocupéis Los tipos son normales, los Pokémon son normales Todo es normal Pescador Ubaldo, dos Pokémon Y vamos a ver, fijaros bien Vale, esta es la Pokéball de este tío Y nosotros tenemos Pokéball Sí, Turnobol, es una Pokéball Es una simple Pokéball Vale, vamos a cambiar por si acasísimo Competibol, esta ni siquiera tiene miniatura Así que dudo que dudo que aparezca nada más que una Pokéball, ¿no? Imagino Vamos a verlo, Competibol Ahí está, era una Pokéball, ¿no? Era una Pokéball, vale, Asquas. Me mata seguro Adiós Ah, pues no No me mata este Magikarp con ascuas Vale eh, Competibol no funciona Safari Ball Vamos con ello Esta también existe la miniatura Pero no Va a ser una Pokéball otra vez, ¿no? Me imagino Ahí está Safari Ball oh. oh Oh, oh, Se ha petado Se ha petado ¿Por qué? ¿Por qué se ha petado? ¿Qué coño? Estoy pulsando, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Hola. Nada, nada, no, no, no reacciona. Pero no reacciona ni el botón de Home, eh. O sea, se ha petado la Switch. Se ha cargado la puta Switch. Esta, esta Safari Ball es una bomba, hermanos. A ver, eh, lo único, la única opción que se me ocurre es que esta Safari Ball sí que exista. Y haya hecho petar el juego de alguna manera En plan, yo qué sé Safari Ball Por alguna razón La Safari Ball es una Pokémon de primera generación, ¿vale? Surgió en primera generación Ya, ya creo que en, la, en los primeros juegos de Pokémon existía Y si no en los primeros en... en Sí, creo que en los primeros en, en, en, la, en la zona Safari Así que a lo mejor la tenían implementada en estos Por la zona Safari Pero igual con lo de Pokémon GO Quitaron la zona Safari Yo qué sé, tío Yo qué voy a saber Ha petado, ha petado, ha chiflado Vale De puti madre Interesante, interesante cuanto menos Bueno compañeros pues esta ha sido la prueba del día de hoy Espero que os haya gustado este episodio de rompiendo Pokémon Let's Go La verdad que ha sido interesante Están las miniaturas Hemos encontrado una mínima cosa Y que la Safari Ball hace que el juego pues explote Pero bueno no el juego La Switch entera O sea es que lo destroza Espero que os haya gustado Si os ocurre alguna otra sugerencia de cómo mmm, romper Pokémon Let's Go Hackear, cambiar, lo que queráis pues decídmelo en los comentarios porque lo probamos aquí en vivo y en directo. Ya me dijisteis una cosa y la estoy preparando, estoy viendo a ver cómo lo hago. Pero si tenéis más sugerencias, ya sabéis, dejadlo abajo en los comentarios. Y nada más chicos, nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo Pokémon Let's Go. Apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana a ver si más y más gente se viene a vernos. Y nada más chicos, nos vemos. Chao, chao.